Ana padecía ahogos nocturnos. Llamó al consultorio de Dos Ríos. Del consultorio de Dos Ríos le dijeron que la llamarían del médico del ABS de Argentona y tardaron dos semanas en llamarla. Luego le dieron visita al otorrino y le dieron visita un mes después. La visitaron en el hospital de Mataró. La miró con una cámara en la nariz y le dijo que suponía que era por una alergia y que la llamarían para darle hora para un análisis de sangre y que el resultado se lo darían por una llamada eh, le dieron unas pastillas y le dieron habanis esto fue el 27 de febrero por SMS le dieron visita para la analítica para septiembre le harían una llamada y le darían el resultado, el resultado una semana después mi hija ha sido asmática hasta los 16 años desde los cuatro meses